Y un derecho, un derecho a la emancipación, y para eso, para eso, la propuesta del alcalde Pomos Izquierda Unida y que hemos conseguido negociar e introducir en la ley es la creación de la red vasca para la emancipación juvenil, que tiene eh, obligaciones muy concretas y que vuelvo a decir ahora lo que toca es desarrollarla y dotarla de los medios suficientes. No vamos a decir y lo dije en la Comisión, que esta ley va a solucionar todos los problemas de la gente joven, porque son necesarias políticas públicas integrales y los problemas y los retos que tenemos por delante son excesivamente inmensos para que con una mera ley se vayan a solucionar. Pero sí que pasamos de una ley que ordenaba los servicios de juventud existentes a una ley que reconoce derechos, que pone medios y que pone los mecanismos para... Mejorar la vida de la gente joven en Euskadi, el reto. El reto no es pequeño, pero se supone cumplir con lo que se dice en esta ley.